La pasada semana salió al mercado uno de los juegos más esperados del año, Octopath Traveler, un título que prometió devolvernos a los años dorados de los JRPG. Hoy os voy a hablar de él con un pequeño análisis. Muy buenas, soy Delta Ray y bienvenidos al canal que quiere miles de juegos y no se compra ninguno, algún día. Y algún día uno de los que caerán será Octopath Traveler. Por cierto. Un sitio donde podéis haceros con este juego de una forma más barata es en Game Square. Se trata de una aplicación de compra-venta de videojuegos ya sean nuevos, seminuevos o usados. A la hora de comprar puedes decir cuánto te quieres gastar, pero tampoco te pases porque nadie te lo va a dar gratis y a la hora de vender cuánta gente lo quiere. Además podrás ver cuál es el precio medio para que puedas hacerte una idea de por cuánto comprar o vender. Podrás encontrarlo todo muy organizado en secciones como juegos de Switch, de 3DS, de Playstation 4 o incluso juegos nuevos, los más buscados o los destacados para ayudarte a encontrar algo que te llame la atención. Además está hecha por españoles. Si no encuentras algún juego, quieres deshacerte de alguno o simplemente vas mal de pasta y quieres una forma económica de comprar, Gamesquare es tu app. Al igual que con el análisis anterior de Kirby Star Alice voy a comentar punto por punto cada aspecto y ya que sigo sin tener Switch y por tanto no he jugado el juego lo haré desde el punto de vista de varios medios comparando sus opiniones y puntos de vista estos medios son igual que la otra vez Nintenderos, 3D Juegos Hobby Consolas Vandal Red ADN y Eurogamer pero antes de empezar Quiero aclarar que este último medio apenas lo he tenido en cuenta ya que su opinión es totalmente distinta a la de todas las demás y solamente habla mal del juego, pero la dejo igual ya que soy riguroso, pero eso, que su análisis no es para tener muy en cuenta y de hecho ha tenido mucha polémica. Los puntos que vamos a valorar son la historia, el sistema de juego o el gameplay, los gráficos y el sonido en ese orden. Después haré un comentario final y por último compararé las notas otorgadas y haré la media. Aclarado todo, empezamos. La historia es algo atípica y a la vez muy tradicional. El juego se desarrolla en Osterra, un reino de corte medieval como muy habitualmente se ven en los juegos de este género. Sin embargo, hasta aquí llega lo cliché, al menos en cuanto a historia en general se refiere. Y es que no hay un protagonista elegido que debe salvar al mundo del mal y la destrucción. En este juego hay 8 protagonistas que se unen en busca de una aventura, cada uno por una razón diferente. Y a esto me refería con lo de hasta aquí llega lo cliché, al menos en cuanto a historia en general se refiere. Porque esta es la historia en conjunto, pero cada personaje tiene su propia historia dividida en 4 capítulos cada uno, haciendo un total de 32 capítulos. Estos temas se expresan temas maduros y adultos, aunque algunas pueden llegar a ser muy tópicas. En cualquier caso, al final tendrás tu historia favorita y un personaje con el que te hayas encariñado más. Un punto negativo es la escasa interacción entre los personajes principales, solamente hablan entre ellos en diálogos opcionales durante las travesías. Esto ya es algo malo, pero empeora al profundizar en ello, debido a esto, Muchas cinemáticas carecen de sentido argumental, actuando como si estuviéramos solos, cuando nos acompañan tres personajes más. En algunos casos, este problema da mucho decante. La duración del juego es bastante notable, mínimo de 60 horas para completar todas las historias sin contar el postgame, y eso es si lo haces todo del tirón, sin explorar ni farmear experiencia, aunque es algo muy difícil. Y el orden en el que podemos escoger estas historias es totalmente elección nuestra. Al empezar el juego, se nos dará a escoger entre cualquiera de los ocho personajes, cada uno con distinto oficio. Olberic, guerrero. Cyrus, erudito. Tresa, mercader. Ophelia, clériga. Primrose, bailarina. Alfin, boticario. Serion, ladrón. Y Hanit, cazadora cada uno con otro trabajo secundario que se puede ir cambiando a voluntad y del que aprender habilidades. Al escoger a uno de los protagonistas empezaremos a descubrir su historia. Al terminar el primer capítulo se nos mostrará en el mapa la ubicación del segundo y el nivel recomendado para acceder. El problema es que este nivel siempre va a ser muy elevado en comparación con el nivel que tendrás. El problema es ...que este nivel siempre va a ser muy elevado en comparación con el nivel que tendrás... ...por lo que, a no ser que seas un prodigio de la estrategia... ...tendrás que hacer algo más para subir de nivel. Una buena idea sería empezar la historia de otro personaje... ...tened en cuenta que podemos llevar en el equipo hasta 4 a la vez. Esto, sin embargo, provoca que te pierdas un poco en las historias... ...aunque el juego cuenta con un sistema de diario que solucionaría esto... ...y que el juego se haga un poco pesado al principio... Si no estás muy acostumbrado a este género, esta parte se te hará muy difícil y cuesta arriba. Además, cada personaje tiene una acción única llamada acciones de senda, que se dividen en dos grupos. Unos que tiran por el lado de la justicia, por así decirlo, y otras que tiran por el lado ruin. Así, dos personajes tendrán una acción de senda con un efecto similar, pero que se ajustan de formas distintas, como por ejemplo comprar objetos a un NPC o robárselo. Estas acciones de senda hacen amenas la charla con los NPCs, cosa de gran importancia en este título. Pasando ahora a los combates, se trata de un sistema muy pulido y que tira mucho de estrategia. Digamos que cada personaje puede usar su acción de senda en combate. Robar a los enemigos, llevar aliados, analizar las debilidades... Además hay dos factores clave en cada combate, la Ruptura, que consiste básicamente en buscar el punto débil del rival y al explotarlo se quedan inconscientes y reciben más daño durante unos turnos. Y el Impulso, con el que reservaremos ataques hasta 5 veces con los que poder hacer combos, entre otras cosas. Estos dos sistemas son especialmente útiles e importantes contra los jefes, cuyos combates pueden durar hasta media hora, dependiendo de cómo de preparado estés. También quiero hacer mención especial a las misiones secundarias, muy numerosas y de gran variedad, que distinguen de otros juegos del género en que refleja realismo, muestra que el pueblo está vivo. Si ayudas a un aldeano en una tarea, tiempo después lo verás en otro pueblo viendo cómo ha evolucionado su historia. No te pide que caces 8 langostas mutantes 20 veces para darte una chapa de refresco. Esto da dinamismo y realismo al juego. Y ahora voy a hablar muy posiblemente de lo mejor que tiene este juego, estamos ante un título que mezcla lo mejor de dos mundos, lo retro y lo moderno. Como podréis ver, los personajes están pixelados, fiel al estilo de los 16 bits de SNES, cuando tuvo lugar la edad de oro de los JRPG. Pero se nota la tridimensionalidad, se nota que están de pie en un terreno, arrojan sombra, y es que los escenarios están completamente en 3D y están llenos de paisajes hermosos, dignos de pararte a mirarlos. Ríos en los que fluye el agua, un horizonte con grandes vistas, la hierba moviéndose al viento... Este juego es simplemente precioso. Durante los combates, los enemigos también estarán pixelados y cabe destacar que los jefes finales serán enormes. Un tamaño que te hará sentir débil, ...pero también poderoso una vez lo derrotes. Estamos hablando de unos gráficos que no son solo hermosos... ...sino que además te transmiten emociones. Otro punto muy notable del juego es su sonido. Estamos hablando de una banda sonora... ...que acompaña a la perfección a los escenarios y combates... ...ajustándose de gran forma a cada situación. La música complementa los gráficos... ...y los gráficos complementan la música ayuda a transmitir la tristeza o la ira de algunos momentos y te activa en los combates una vez más especialmente en las batallas contra los jefes con una gran transición sin embargo hay quien le pueda parecer que la música a ratos no acompaña como es debido en algunas situaciones puntuales hasta tal punto de ser pesadas y molestas esto es algo que depende de la persona pero en caso de que esto te ocurra tiene una solución más bien sencilla. Reducir o quitar el sonido. Por lo demás, la banda sonora es de 10. En conclusión, Octopath Traveler es un gran juego, uno de los mejores del catálogo actual de la híbrida y muy posiblemente el mejor de lo que va de año. Sí, no es perfecto y tiene algún que otro fallo, pero sigue siendo un juego que va a ser muy recordado en un futuro cercano e incluso lejano y que sin duda es muy disfrutable. Sobre todo si eres fan del género JRPG. Es más, si tienes una Switch y te gusta este género, estás tardando en comprarlo. Yo, sin duda, lo haría. Es compra obligada. Por último, las notas. Eurogamer no aporta ninguna nota, así que la media se hará de 5 y no de 6. De todas formas, si pusiera una nota, seguro que sería un suspenso. Nintenderos ha dado un 9,5, 3 de juegos un 9, Hobby Consolas un 89 sobre 100, es decir un 8,9, Vandal un 8 y Red ADN un 8,5. Al hacer la media se lee una nota de 8,78, una nota más que buena que apoya lo que he dicho hoy y los últimos meses. Y eso ha sido todo, espero que este análisis os haya ayudado a formar una opinión sobre este juego, a mí desde luego sí Agradecería mucho que me dierais un like si os ha gustado este vídeo y queréis más, que os suscribierais también, le dierais a la campanita y lo compartiréis con vuestros amigos para ayudarme a crecer, que poco a poco vamos creciendo y lo agradezco mucho. También subo cositas a mis redes sociales de vez en cuando, así que también estaría bien que me siguierais en Instagram y Twitter. ¡Nos vemos!